Los atisbos del periodo final, 1715 a 1760 El cambio dinástico en España ocurrió cuando su trono, sin heredero, pasó de la casa de Austria o de Habsburgo a la de Borbón, misma que reinaba en Francia. El nuevo rey de España, Felipe V, era nieto de Luis XV. El acontecimiento provocó gran conmoción en España, pero en México el curso normal de los asuntos se alteró poco o al menos de un, no de una manera inmediata o evidente. Solo después de unos años, hacia 1715, se pudo advertir que llegaban tiempos nuevos. A la configuración de una etapa más de la historia novohispana, la última a considerar en este capítulo, contribuyeron también ciertos sucesos de la política europea. La afinidad, la, la afinidad dinástica entre España y Francia no borró la desconfianza entre ambas naciones, pero sí aseguró una convivencia estable, en cambio, la relación con Inglaterra fue tortuosa y condujo a varias guerras, empezando por la muy prolongada que involucró a este país en los conflictos por la sucesión española. El Tratado de Utrecht, por el cual se puso fin a esta guerra en 1713, sancionó la permanencia de la Casa de Borbón en España, pero la obligó a hacer varias concesiones comerciales en favor de los ingleses. Estos obtuvieron a partir de entonces un asiento o derecho exclusivo a llevar esclavos africanos a América. En España se quiso aprovechar la situación para hacer algunas reformas al rígido sistema que gobernaba el comercio transatlántico. El control del tráfico marítimo se mudó de Sevilla a Cádiz y se impusieron algunos arreglos en el sistema de flotas. Adicionalmente, para mayor control de sus movimientos, se dispuso a la celebración de ferias comerciales anuales que coincidieran con la llegada de los convoyes a tierras americanas. La Feria Nuevo Hispana se celebró en Jalapa a partir de 1728, pero estas medidas fueron bastante superficiales y no ofrecieron una respuesta efectiva ante un hecho que año con año se hacía más patente. Los ingleses aprovechaban la ocasión que les brindaba el asiento de esclavos, que en Nueva España nunca rebasó modestas proporciones para introducir géneros europeos y establecer contactos que les permitieran iniciar lo que rápidamente se convirtió en un bien organizado sistema de contrabando. Con ellos se llevaban una buena tajada del comercio con las posesiones españolas en América. Las excesivas restricciones comerciales impuestas por la metrópoli habían creado en Nueva España un terreno fértil para estas actividades. Una nueva guerra con Inglaterra en 1739 puso consecuencias más directas en el terreno comercial, entre las cuales cabe destacar la paralización de las flotas hasta 1754. Lo más trascendental de este hecho fue que, a falta de flotas, el comercio se hizo de manera exitosa en barcos sueltos llamados navíos de registro, con los cuales se estableció un precedente que habría de servir algunas décadas más tarde para fundamentar la gradual deliberación del tráfico mercantil. Las cuestiones comerciales no fueron las únicas que reflejaron las nuevas circunstancias. La corona emprendió a partir de 1714 una reorganización de las agencias de gobierno encargadas de manejar los asuntos americanos. Durante los siguientes 20 años, los destinos de Nueva España fueron encomendados a dos virreyes sucesivos, los marqueses de Valero y Casafuerte que lograron un gobierno estable, bien coordinado y gradualmente más eficiente. Otros virreyes posteriores fueron por lo regular gente más capacitada que el promedio de sus predecesores. También hubo cambios notables en el estilo y el lenguaje del gobierno y puede hablarse de una mayor burocratización. Un hecho de gran importancia fue el establecimiento del Tribunal de la Acordada en 1719, con él se formó el primer cuerpo policial efectivo del país, explicable como la respuesta al alarmante número de salteadores que asolaban los caminos de Nueva España. Su mayor significado, sin embargo, radica en haber sido la primera muestra concreta de nueva filosofía de gobierno que ponía énfasis en la efectividad de una autoridad superior y en la necesidad de proveerle los medios necesarios para hacerse valer. Cabe notar que en Nueva España las únicas fuerzas armadas existentes hasta este momento eran la Guardia del Virrey y diversos cuerpos de milicias locales, algunos eh, eventuales y otros organizados de manera más permanente, cuyo fin era el de defender las costas y las fronteras norteñas, o al menos aparentarlo. Ninguno estaba compuesto por militares de profesión, ni mucho menos existía la estructura jerárquica y organizada propia de un ejército moderno. Otro acontecimiento relevante fue la epidemia de Tifo o Matlazahuatl, que abarcó de 1736 a 1739, menos mortífera que sus precedentes del siglo XVI, pero más extendida geográficamente como consecuencia del mayor intercambio de personas y bienes. La epidemia no fue tan intensa como para revertir la tendencia demográfica que iba en ascenso desde mediados del siglo anterior pero fue muy significativa por sus consecuencias económicas y porque dio pie a una intervención oficial con diferentes proyectos sobre el mejor modo de controlarla, lo que puede tomarse como uno de los eh, primeros ejemplos de la actitud cambiante o modernizadora del gobierno. Conviene anotar que hacia 1750 la población de Nueva España era algo superior a los 4,5 millones de habitantes, de los cuales la mitad algo o algo más estaban ligados a los pueblos de indios, es decir, los matriculados como tributarios y sus dependientes, y el resto era básicamente población criolla o mestiza, o mulata, y de combinaciones diversas a la que ya era común denominar, denominar gente de casta. Dentro de esta cifra, las dimensiones de ciertos grupos particulares no eran muy grandes, los individuos de origen africano, incluidos esclavos y libertos, rondaban los 10.000 en total y los españoles peninsulares no rebasaban en un momento dado la cifra de 20.000. En ciertas áreas, en particular el Bajío, Nueva Galicia y el Norte, los mestizos constituían la mayoría. Con la creciente presencia de mestizos y mulatos en el medio rural, se vivió un aumento significativo en el número de pobladores libres que también eran pequeños propietarios, es decir, no tributarios y no incorporados ni en los pueblos de indios ni en las haciendas. Por lo común se les conocía con el nombre de rancheros, debido a su asentamiento original en ranchos o localidades pequeñas e informales. Algunos se acomodaban como arrendatarios de tierras de las haciendas, en ciertos casos, estos rancheros dándose cuenta de las ventajas legales de formalizar sus asentamientos se organizaron corporativamente como pueblos de indios, aunque ni su composición social ni su historia fueran afines a la de los antiguos y verdaderos pueblos de indios. Como quiera que fuese, su presencia cada vez más importante estaba produciendo algunos cambios en la estructura social cada vez más compleja del medio rural en esta etapa de la vida nubispana fueron muy llamativos los acontecimientos del norte y no solo por los auges mineros que se comentarán más adelante. Debe resaltarse el apogeo de la actividad misionera con los jesuitas principalmente en Sonora y los franciscanos en Texas, colonizado de manera definitiva a partir de 1715. Aparte de sus funciones religiosas y de organización política local, algunas de las misiones llegaron a consolidarse como localidades estables y relativamente populosas, y como tales alentaron la inmigración de pobladores diversos que se instalaron en, su, en sus inmediaciones, algo con lo que los misioneros nunca simpatizaron. Las redes de intercambio se hicieron más densas y frecuentadas, y en ellas participaron diversos grupos de yaquis, ópatas, taumaras, y otros la, al lado de una población mestiza de ascendencia muy variada y con gran movilidad social. También importante para el norte fue la ocupación de Tamaulipas o Nuevo Santander a partir de 1748, que merece individualizarse por dos razones. La primera es que con ella se llenó uno de los grandes espacios que la expansión aún no había penetrado, sembrándolo de pequeñas poblaciones, la segunda y más significativa es que en Tamaulipa se instauró un nuevo modelo de colonización, ejecutado bajo el nombre del gobierno, planificado con rigor y organizado con lineamientos casi militares, un ejemplo más del espíritu innovador con que las autoridades abordaban sus proyectos. Con todo, la densidad de población en el norte permaneció muy baja y grandes latifundios tomaron el control de extensísimas zonas desocupadas. Entre todas estas circunstancias habría de cobrar forma un patrón cultural que es lo que con el tiempo se ha entendido como una forma de vida típicamente norteña, distinta en algunos aspectos de, da, de la del centro del país. Pero una generalización como esta, aunque válida hasta cierto punto, no debe ocultar las grandes diferencias que el norte fue creando en su seno a lo largo de su historia. Muestra de ello fue el caso de excepción que se dio en la región del Nayar, es decir, la Sierra de, las, de los Coras y los Huicholes, enclave relativamente céntrico que había permanecido fuera del control español y que no fue conquistado sino hasta 1722. Puede decirse que, al igual que 25 años atrás en el Petén, el gobierno cubría sus asignaturas pendientes, pero las nuevas prioridades que se habían puesto sobre la mesa eran costosas y se enfrentaban con la cada vez más evidente debilidad económica de la corona. Por fortuna para ella, Nueva España continuaba viviendo una apreciable bonanza económica fundada en su comercio, en su rica producción agrícola, y de manera especial en un nuevo y muy conspicuo auge minero, representado por el descubrimiento de yacimientos de plata no solo en localidades norteñas, como Guanaceví, Cusihuidiachic, Batopilas, Chihuahua y Álamos, sino también y sobre todo en lugares cercanos al centro del país, como Guanajuato, Real del Monte y tasco De las riquísimas minas de estos sitios surgieron grandes y ostentosas fortunas que la metrópoli no dejó de percibir. Siempre buscando nuevas y lucrativas fuentes de ingresos y a tono con su política de venta de oficios públicos, la corona dio un paso más allá y procedió a ofrecer posiciones de mayor valor, como por ejemplo en las audiencias. La ocasión sirvió a los criollos para mejorar su posición y sus contactos. Al mismo tiempo la corona abrió la puerta a la adquisición de nuevos y rutilantes títulos de nobleza. Con ello se creó un nuevo elemento de desigualdad en la ya de por sí heterogénea estructura social novohispana, que poco antes de 1700 contaba solo con tres antiguas familias tituladas, pero habrían de ser 14 en 1759. La nueva nobleza estuvo integrada sobre todo por mineros peninsulares en su mayoría o por individuos que habían hecho méritos y dinero en las arduas tareas del septentrion. A mediados del siglo XVIII, Nueva España era un país que había alcanzado suficiente solidez como para encontrar en él, no obstante su situación colonial, muchos de los elementos de identidad que habrían de expresarse más tarde en el México independiente. La consolidación de una identidad nacional o en términos más generales americana fue una preocupación fundamental de la cultura criolla y mestiza. Historiadores que recogieron los enfoques indigenistas sembrados en el siglo anterior, como José Joaquín Granados Gálvez, revivieron y en gran medida crearon la idea de la gran nación tolteca, inicio de la historia de la tierra de Anáhuac y de la legítima monarquía o imperio mexicano. De aquí solo faltaría un paso para definir como mexicana a la nacionalidad que cobraba forma en Nueva España. Naturalmente, tales intentos de conformación de una identidad se restringían a una élite intelectual muy reducida, tal vez poco más de mil personas. El común de la gente estaba lejos de tener conciencia de estas cuestiones, máxima que aún la educación más elemental era de alcances reducidos y no tocaba ni de lejos temas históricos. Esta falta de conciencia no significaba ausencia de denominadores comunes, muchos de los cuales quedaron ya referidos al hablar de la etapa precedente. El culto a la Virgen de Guadalupe, cada vez más popular, fue un, fue un excelente catalizador ideológico, pero las identidades más fuertes se apoyaban en sentimientos regionales y en el caso de la población indígena, en la individualidad de los pueblos, que a pesar de su evolución y fragmentaciones, seguían siendo el referente básico, y a menudo el único, de la vida social y cultural. La identidad corporativa, cabe señalar, era muy fuerte en todas sus expresiones, y como tal significaba un contrapeso frente a cualquier otra. En el terreno económico también se dejaban ver, alternativamente, muestras tanto de integración como de falta de ella. Los insumos y los productos de la actividad minera cubrían circuitos amplios que abarcaban casi todo el país. Las operaciones de crédito, sustentadas en libranzas, consignaciones, pagarés y otros instrumentos, se extendían de un extremo a otro. Y las hipotecas que respaldaban la actividad agropecuaria enlazaban a los centros urbanos con todas las regiones. El abasto de carne a las ciudades implicaba desplazar partidas de ganado a lo largo de distancias tan grandes como la que hay entre Sinaloa y la Ciudad de México. Intercambios como estos contribuían, de un modo u otro, a armar un entramado global. Pero pasando a otras expresiones de la vida económica, la mayoría de los productos agrícolas y manufacturas tenían un mercado que rara vez rebasaba el ámbito de sus regiones, y las diferencias entre unas y otras en materia de precios y disponibilidad de bienes eran muy grandes. Además, especialmente en ranchos y pueblos de indios, la economía dominante era de subsistencia. Las redes de comunicación eran completas en un sentido, incompletas en otro. Por un lado, casi toda Nueva España se podía recorrer a pie en montura por veredas y caminos de herradura que tapizaban todos sus espacios, planos o montañosos. Con excepción de las áreas selváticas o las muy eh, deshabitadas y el libre tránsito solo se entorpecía en la temporada de lluvias. Por otro, los caminos carreteros, puentes y otros elementos necesarios para el transporte masivo y económico de mercaderías diversas eran pocos y malos, y estaban circunscritos a la zona central y partes del norte. Había una movilidad espacial relativamente amplia, pero de personas más que de bienes. Al combinar este panorama con el de la movilidad social, la Nueva España de mediados del siglo XVIII ofrecía un cuadro no menos contrastado. Las nítidas categorías sociales de los tiempos de la conquista, españoles e indios, todavía eran reconocibles en ciertos grupos de población que mantenían su distancia social o su aislamiento cultural. Pero salvo estas excepciones, tales categorías eran ya inoperantes la población se había mezclado demasiado como para que tuviera sentido trazar linderos sociales en esos términos, y continuaba mezclándose tanto racial como culturalmente. <risa> la legislación permitía conservar diferencias que a muchos convenía recalcar en busca de, de privilegios diversos, pero era un reflejo engañoso de la realidad social. En cambio, lo que se anunciaba en esta etapa de la historia colonial era, era el surgimiento de clases sociales determinadas más por su posición económica que por cualesquiera otras consideraciones. La distancia entre ricos y pobres, muy pocos los primeros, muchos los segundos, sus intereses encontrados y sus diferentes percepciones de la realidad, habían de tener un peso importante en la historia de los últimos años de Nueva España pero igual lo habrían de tener las afinidades que unirían por un lado a las élites más privilegiadas y por otro a tributarios, peones, rancheros, artesanos y el personal más humilde del gobierno y la iglesia. Estas diferencias socioeconómicas se hicieron más críticas a medida que la corona se alejó de su interés por mantener el principio de legitimidad basada en la justicia, y se preocupó más por afirmar su poder y saciar su apetito fiscal. Conclusión España sufrió muchas pérdidas al apoyar a Francia contra Inglaterra durante la llamada Guerra de los Siete Años, 1756 a 1763. Acontecimiento europeo que tuvo repercusiones importantes en el continente americano. Los ingleses se apoderaron de la Habana en 1762, y esto provocó la fractura definitiva del sistema de flotas y un gran nerviosismo en el gobierno español. Cuando se firmó la paz, España recuperó la Habana y pudo reanudar sus operaciones comerciales, pero la experiencia había sido traumática. Tal como había ocurrido después de la derrota de la Armada Invencible en 1588, en España creció la preocupación por subsanar las debilidades del imperio y procurar devolverle algo del brillo que había perdido. Y también, igual que casi dos siglos atrás, la corona echó mano de los recursos que podía obtener de sus, posiciones, de sus posesiones ultramarinas. Pero fuera de esas similitudes, las circunstancias eran muy diferentes. En primer lugar, las, las potencias europeas habían modificado su concepción del poder y del Estado, abandonado, abandonando muchas de sus antiguas perspectivas patrimonialistas, para dar lugar a lo que se conoció como despotismo ilustrado. Es decir, la exaltación de un gobierno autoritario, centralizado, eficiente, racionalista y preocupado por el avance material, pero también interesado, si no es que obsesionado, por ampliar su base fiscal a toda costa. Además, en 1759 el trono de España había sido ocupado por un monarca sumamente activo, Carlos III. Él y sus ministros se encargarían de llevar a cabo un sinnúmero de ajustes y reformas, junto con un relevo de las personalidades del gobierno. Una nueva generación de funcionarios, oriundos de España y muchos de ellos con formación militar y experiencia en las duras condiciones del septentrión, habría de sustituir a la burocracia colonial, que a ojos de los flamantes ilustrados era ineficiente y corrupta y no se habría de tolerar que tantas posiciones de poder permanecieran en manos de criollos. Teniendo en cuenta que Nueva España se había conducido durante el siglo XVII con una considerable dosis de autonomía y que había logrado que buena parte de la riqueza que generaba permaneciera en suelo americano, las acciones e intenciones de la corona aseguraban cambios sustanciales y un reclamo de esa riqueza. Es comprensible que algunos historiadores hayan definido estos años de mediados del siglo XVIII como aquellos en los que el gobierno ilustrado desde su perspectiva pondría fin a los tiempos de la impotencia para dar principio a los tiempos de la autoridad.